Ni la mía, ni la la mía, ni la mía, ni la mía, ni la mía, ni ni Nikraje nikah, ma'an a Ang Jesús. Nikin na utta ga inehui, ria. Nikata kunen Felipe. Daneka Hirun rachon, chadra inehui na ra. Zani mazikata da so kunenso. Cuando roh gajakarang ga gazo, tadi kani inzah. Takia gri chani. Nika Felipe nikata so. Si girung wisiento denario nario rachon. Nita dosi. Y ya ne huin, ha negata Andres, so un pedro. Si ya na gomitunria, yo nane gozio ali. Inicaso un raton sevada. Inicaso wishukoha. Sania magazina, ya ne huirigira. Yo Nigata magasus. Gata ne su gune hui. Si ya haneli. Niuta ma coho. Rey o da nega haneda ne hui. Nigizi gozi, me si, si ma jesús, si ha hecho, ning si ha hecho, ning si ha hecho, ning si ha hecho, ning si ha hecho, ning si Ninguna, no sé si es así, no así, no sé si es así, no sé si si no si así, ni Zanik Jesús si ni rey son si ni más